hace mucho ruido que a 15 días de haber estado en terapia intensiva se suba a un escenario él realmente deseaba hacerlo o está obligado tenemos un informe ahora en a la tarde los secretos jamás revelados de la vuelta de chano dos y lo primero que, que, que hice cuando me desperté es pedir un teléfono a llamar a mi manager y decirle por favor, te lo pido por favor, que es lo único que, que me va a servir en este momento, es no cancelar los shows de la noche. El Ex-Tambiónica está obligado a dar los shows. Información exclusiva y de verdad. A continuación... entonces a desplegar la teoría que en este caso va a llevar adelante mi compañero Augusto Tartu. El profesor Tartu. Acá estamos, ¿eh? trajimos una pizarra para explicar porque es complejo, lo vamos a desarrollar con un diagrama de flujo, se van a entender perfectamente. Chano tiene que volver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene Chano que volver? Chano tiene vo que volver porque Chano debe plata. ¿Debe plata? Chano no debe plata, Chano debe mucha plata. ¿A quién, Tartu? Ahí está recordamos ¿A quién que no pueda esperar, no? Sí. La recuperación pueden de Pueden esperar, pueden esperar. Sí. Vos tenés dos compañías que fueron muy generosas con Chano. Sí. Sony, que le dio dinero por derechos de autor, por la parte del editorial, por aquello que compone Chano, sí. le dio adelanto de dinero. Chano, vos vas a ser un escritor... Prolífico vas a producir hermosas canciones, toma este adelanto. Sí. Un adelanto que estaba en miles de dólares, cientos de miles de dólares. No tengo la cifra exacta, eh. Okay, okay. No tengo la cifra exacta. Y después tenés Universal que le dio dinero como adelanto. ¿Te acuerdas cuando estaba tan biónica de moda hasta el 2017? Sí, sí, sí. Sí, llenaron la 9 de julio de bote a bote. Lo mejor echano. Ahí también viene universal y le dice nosotros te, también te vamos a dar un adelanto sí. por lo que tiene que ver con las grabaciones que vas a hacer por los máster que vos nos vas a dar de todas las composiciones que vas a hacer y vamos a acompañarte a vos en tu carrera de intérprete sí. entonces vos tenés que acá recibe dólares sí. y acá recibe dólares sí. me cambio de lugar todo esto va a parar a Chano o sí. sea, Chano recibe todo esto Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Lo recibió ya o lo recibe actualmente? ¡No! Cuando, a ver, y esto es un, es un lema o un, una especie de, de dicho entre los músicos. Cuando una compañía te ofrece plata, la agarras y te vas corriendo. Eso fue lo que hizo Chano. Es decir, le dijeron, che, te queremos apoyar, te vamos a dar dinero para que desarrolles tu carrera tanto editorialmente como en performance. Agarró la plata y se fue. ¿Qué hizo fue Chano? ¿Qué? ¡Error! A ver, a ver. Per, per, perdón, perdón. ¿Qué hizo después Chano? Disolvió Tambiónica Disolvió Tambiónica Ah, ah, ¿disolvió de tambión? de eso. ah nos remontamos de eso? Sí, Claro, él agarra ah. la plata Chano agarra la plata ah, sí. Y después Tambiónica desaparece como banda ¿Les vendo Acordate que? que, a ver, ah. después él arranca solista Uno a veces se confunde que no es lo mismo Pero sigue existiendo Tambiónica o, Actualmente o se juntan eventualmente, ¿no? Mi hermano, bueno. hermano a veces sostiene Claro, al frente decirlo? está Bambi sin Chano, pero de eh, Tambiónica Sin Chano es como Argentina sí, sin Chano Sí, Lógico entonces, ahí es donde aparecen las presiones. Sí. Tanto Universal como son, y no es que le mandaron los abogados a Chano para decir, devolveme la que te dimos. No, no se no. manejan así, son multinacionales. Ahora, sí. están esperando que Chano sí toque para poder decir... Una especie de embargo de cuentas. dónde está. Acá tú ah, no decís... De... No, yo digo una, especie, una de... especie de embargo de cuentas. Si das los shows, Sin lo que recaudas me lo devolvés. No, pero eso ¿Sí? sería lo de menos, no tocas nunca más. Si esas dos compañías que son las principales te hacen un bloqueo desaparece tu carrera artista. No, pero Ahora ellos quieren recibir la plata es como el fondo monetario internacional quiere que le paguemos. No Ahora perdón la... perdón tanto Sony como Universal en este caso está trabajando con material humano y no cualquier material humano. No. Con artistas. Sin duda. Con artistas digamos no hay una cláusula que respalde y proteja al artista porque el artista tiene sus idas y vueltas sus subidas claro. subidones y bajadones digamos hay que protegerlo al artista también. Sí pero el artista tiene que ser profesional. ¿Cómo es Darío? ese asunto? Ha sido contigo. Ahí entra, ahí entra otra figura, que es más compleja, que es la figura del manager. Mm. El manager tiene una posición compleja. ¿Y la productora? Claro, porque dice, bueno, a ver, Chano, ¿a vos te conviene tocar? Sí te conviene tocar. El manager también dice, ¿a mí me conviene que toque? Sí le conviene que toque, porque por supuesto se lleva su porcentaje. Claro. Ahora, también, si fuera un manager serio, diría lo siguiente. Chano... Y atención con esto, estoy diciendo palabras que se hablan en la intimidad de la familia de Chano. Chano tiene que parar dos años sí, in e internarse sí. en Suiza. Sí. A, a ese nivel, o sea, despegar de todo. De todo. Los, tal, tal, tal. Los únicos que bancan esa posición es la mamá y su hermano. Ahora, tanto el manager como las empresas, si Chano sube al escenario y después Chano se desmaya, y bueno se desmayó pero, pero hay, un riesgo, perdón, hay un riesgo en esa metáfora según decía Diana eh, de Glauí, respecto de un país FMI y discográfica Chano ambos quieren el, el, el, digamos, el sujeto agónico pero no muerto no. ojo que un artista muerto no te factura y un país eh, en quiebra tampoco te devuelve no. la guita coincido contigo coincido ah. contigo por eso pasa esto tan raro que decimos no, no. voy agregando información ¿eh? por eso pasa esto tan raro que decimos de que Chano toca se enferma Toca, se enferma, toca y se enferma. Y acá entra el factor Militabora. Tal cual. ¡Apa! A, ver, a ver, a ver. ¿Querías decir algo, Marquetín. Diana? A ver, Diana. Profe, quiero saber de ah. cuánta plata estamos hablando. No, ah, bueno, acá estábamos hablando de. Eh, cuando son los derechos, es de cientos de miles de dólares. Y cuando hablas de performance, ya son millones de dólares. Es mucha guita. mucha. No, es plata. mucha guita. Después, a la larga, todo depende. Por ejemplo. Por, por los derechos se peleó el indio Solar y que toda la gente lo adora y tal. Él se pelea con los redondos también por tema de derechos. Sí. Cerati se para a Soda Estéreo por, por tema, tema de, de derechos. Además, o sea, se que pelean que por sí. plata. Claro, claro se pelean por intereses? Plata. Bueno, Si estás claro. hablando de Tambiónica, ¿de qué año estamos hablando? ¿200 años? ¿No hay intereses? 2016. No se los van a cobrar, no se los van a cobrar porque, como dice como dice Cari, ellos saben que Chano es un artista. Que claro. Es una, a ver, y más allá de qué eso. Miedo. Es un pibe sensible aparte. Y... Es un pibe adicto, tiene un montón de rollos sí. y descubrió un, un, una cosa nueva, yo, que tiene que ver con lo que dijo Milita ahora. Viste que Milita dice, Chano se interna para vender más entradas. Sí, el marketing. Después yo hablé con Milita y dijo, bueno, yo no me expresé tan correctamente. ¿Qué quiso decir? Pero, no, pero es cierto que es algo mira Mira lo que pasa con Chano. A ver. Y es la, la pregunta que yo le hice a Milita, ¿eh? le dije, mira Puede ser que Chano, digamos, sabe que va a tocar el Palusa sabe que tiene que llenar la plata, y bueno, se pone nervioso, ta, ta, ta, se droga y de ahí vuelca. ¡Ay, Dios! No, no, pero eso es verdad. Lo que estoy diciendo yo es verdad. Mm. Ahora, ¿qué pasa cuando Chano queda internado? Lo rescatan sus fans. ¿Cómo se es eso? ¿Qué hacen? ¡No! Por ejemplo, Chano queda internado y al mismo tiempo se anuncia que Chano... Sí. ...por... Eh, todos shows en venta. Los Se venden todos. las entradas como el, el, si fuera pan caliente de la panadería sí. de acá a La es Los fans. Lo rescatan, dice. No, no lo rescatan, lo hunden cada vez más. No, Perdón, no, bueno, Diana, perdón lo están que queriendo. Co no coincida con no, vos. Porque entra en el circuito entonces de eh, tengo que enfermarme, tengo que terminar internado para llenar shows. Totalmente, y se llama contexto de consumo, en donde uno lo que hace en vez de ayudarlo, es lo lleva siempre al mismo lugar y la situación se repite y se repite es interesante. y se repite y no tiene un límite. Interesante lo que estamos diciendo. Vamos con Diego Esteves y un último momento escribe alguien cercano a Chano, la frase es la siguiente, y atentos porque se, hable, se abre otro foco de conflicto, que creo que es el más sensible. En ningún momento, se refiere a Chano, en ningún momento pudo afrontar un conflicto en su seno. En ningún momento pudo afrontar un conflicto en su seno. Cuando pregunto a qué se debe esa frase, ...misteriosa respecto a los protagonistas... ...porque uno podría pensar... ...en su hermano, en su madre... ...no es por ahí... ¿Por dónde es? Tiene que ver con su manager... Opa. Hablando de fans... ...en las redes, si ustedes ingresan... ...a la cuenta del manager... ...de Chano, Christian Merchot... ...hay muchos fans... ...que le reclaman a él... ...este regreso inesperado de Chano... ...y quizá demasiado pronto... Los fans preocupados por la salud sí, de Chano. esta persona del entorno de Chano, o que conoce muy bien su círculo íntimo, me habla de un posible juicio entre Chano y su manager. ¡Ah, la pelotita! ¿Por qué digo posible? Porque todavía no es el momento, me explican. Como él está en tratamiento, no quieren abrir focos de conflicto alrededor de una situación sensible. Por eso le dicen, vos andá y toca. Sí, le dan sí. un discurso para sí. que él declare, porque va, que le habló con el manager. Sí. No sería verdad. Ya no está atado de pies y manos. Y ahora va. Me dicen por los derechos de algunas canciones y que el juicio sería por eso. Mm. No sé, no sé, si lo que no me queda claro es, si abusaron de su exceso de confianza, eh, sí. oh. o directamente lo engañaron. O directamente sí. lo engañaron. Pero quiero decir algo que pasó en el último recital de Chano en La Plata. Ese recital casi no se hace. ¿Por qué? Porque la productora también estuvo en el ojo de la tormenta, la productora y el manager. ¿Qué pasó con el último recital en La Plata? No habían pagado la tasa municipal para que Chano se presente. Chano se dio cuenta que podía tocar en La Plata el mismo día viernes. ¿Ustedes imaginan la cabeza de ese artista? ¿Cuánta desprolijidad? Bueno, la desprolijidad sí. gira en torno a una productora que hoy sí. le pone presión a Chano para que esté bien cuando todavía no salió de la No, situación. y además lo mínimo no, tampoco se lo dan, que es la tranquilidad para que él salga a tocar, sí. Es muy evidente lo que vos dijiste, las cláusulas leoninas de, de Universal y Sony son hartamente conocidas por todos los artistas, ellos se llevan la bueno, plata. Bueno, vos conocés. Y a contraposición firman cualquier cosa. Pero ¿qué dijo Chano en el recital? Lo primero que hice cuando me desperté fue llamar a mi manager, que es lo que está diciendo Diego, sí, sí, sí. y decirle claro, no. que no quería cancelar mis shows. Sí. No me olvido más de ese momento. Tomé la decisión solo, por mi propia voluntad de hacer este show. Bueno, Eso tenía que dar Dos cosas como... que llamaron la atención en esas declaraciones. Primero, cómo alguien que sale de una intubación, lógicamente sedado, puede inmediatamente tomar una decisión de ese calibre cuando ni siquiera sabes dónde estuviste los últimos 15 días. Y segundo, y he consultado a varios médicos... Sí. ...ningún paciente... ...no es que pida ...ningún paciente puede pedir... ...que lo no. extuben... No. ...es imposible porque se hace... ...bajo ...¿qué dijo él? ¿Qué ...yo di pedí que me extubaran... ...para cuidar me la... no. ...parece sí. que hay un discurso construido... ...primero, no, no creo en la construcción de un malo... ...alguien que quiera matar a Chano... ...sí creo en los intereses... ...segundo, como bien decía Diego... ...alguien intubado está en coma inducido... ...por lo tanto difícilmente puede hablar... Sí. ¿Sí? ...está boca sí. abajo... Sí. ...está intubado, difícilmente... ...y otra cosa... Ningún contrato obligaría a un convaleciente a trabajar. Sí. Si uno sale de una internación, está convaleciente por al menos un mes. Sí. Tiene que guardar reposo. Este Hay algo vale muy comparado. extraño, muy extraño, y es que tanto a Sony como a Universal, como al representante o manager de Chano, les sirve muchísimo más, si hablamos de sí. números fríos y crudos. Un hombre que salga de escena durante un tiempo, se recupera y vuelva Tengo y haga tiro largo. ¿eh? Tengo información respecto de eso. A ver. Se viene lo que me dicen en el plan ABL. ¿ABL? ¿Eh? ¿Eh? Se dispuesto? viene el plan ABL, ¿Qué es? Que es el plan ABL, el plan de alumbrado, barrido hay que limpieza. echar luz, barrido y limpieza. Me gustó. Por eso Chano, va a tocar el viernes. Y se retira. Lola Palusa y ya anunciaron que se retira pero lo anunciaron meses. después, es perdón un... Diego, sí. maniobra absolutamente marquetinera, porque mientras que no había ruido respecto de las actuaciones de Chano, no había ABL, ni había impuesto. Bueno, bueno a la lo importante ahora, es ahora. que hoy hay ABL y eso es lo único que nos importa, ¿qué dice la coach? Y lo importante es que acá estamos en un caso de adicciones y consumo problemático, por lo cual esto no termina bien para Chano... ...por él mismo... ...porque ¿sabes cómo bien. terminan las adicciones? Obvio. ¿Cómo, cómo, Daniela? Con la muerte... ...por qué nos cuesta decirlo tanto... ...por qué tanto... ...termina primero con problemas económicos... ...las personas que están en adicciones... ...terminan con problemas económicos naturalmente... ...y después con la muerte... ...alguien necesita cuidar a Chano... ...y separar a la persona del negocio... ¿Y la familia qué está haciendo entonces? No, está? No, familia... sí. no, no, no. No, no, no, la familia... No, no, no... Quiero... no, no la, familia. Si la, familia... la familia lo banca, no, no, no, no. lo banca... A ver, te digo algo... Familia? Que la, fami la, la, familia familia. Familia. la familia dice... Y repito la frase, Chano, no le dicen así porque es parte de su familia, tiene que internarse dos años en Suiza. Ahora, sí. ¿quién está en contra de eso? El propio Chano. ¡Claro! Porque sí. Chano tiene otra adicción, que es la adicción a la fama. Muy bien. A Chano le encanta esto. Le encanta el show, le encanta esto, le encanta rodearse de famosos, le encanta ser amigo de Tinelli, le encanta ser amigo de La Nata, le encanta estar en el palusa y en el backstage, cruzarse con las bandas inglesas y saludarse. viernes 20 horas en el Lollapalousa, vas a ser feliz. Con esto que es un mensaje que está rebotando en el fandom se espera una sorpresa. O algo que haga o diga Chano el día viernes. Positivo, atención, porque sí. recién digo decía, no, yo me voy a guardar seis meses. Sí. Yo precisaría sobre eso, que al contrario, yo creo que es va a dar algo para más. arriba de Chano. Algo va a querer comunicar Chano. De hecho, hay gente que le dijeron, vos tenías ticket para el sí. para el viernes. Algo pasa con Chano algo pasa el viernes. Hacer a la vuelta de Tambiónica y de esa forma también zafa esta situación. Bueno, no Podría estaría, ser. sería, sería, sería, extraordinario. La, la única forma de que es extraordinario. Pero la que, al que que de la de con, con él recuperado, eso sería, recuperado. sería, un golazo, sí, Recuperado, sí, entre coach. comillas, porque no, una persona no se recupera en un mes ni en dos meses, necesita un tratamiento, como bien se dice, ¿Cuánto de, de mínima? dos años, sí, y por sobre todo alejado de todo el contexto que hace que, sí porque sí. ayuda sí. a consumir y la persona nunca va a reconocer el problema porque cree que lo Controla todo lo que tienen una adicción, dice yo lo manejo, yo lo prendo y lo apago cuando quiere, pero terminan siendo apagados. que lo controla. Todo lo que tiene una adicción dice yo lo manejo, yo lo prendo y lo apago cuando quiero pero, terminan siendo apagado. ¿Qué cuando mejor la... podría pasar que un retiro de dos años y una vuelta de Chano con Tambión y es solo con quien quiera, pero Ideal. recuperado, no, limpio, no, con no, no el pasar, operativo eso. alumbrado, barrido y limpieza? ¿Y haya hecho Mella? ¿Por qué decir no, que no, no va a pasar? Va a pasar. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque yo los escucho y escucho la información sí. que traen ustedes y acá gana la industria, no la salud. Pero eso ya acá se, se está bueno, ponderando que va. gane la industria y no la salud. Ahí va. Depende el man Primero porque lo... apenas sale de una internación, da un show. Sí. Segundo, porque a la semana o a las dos semanas da otro mega show y lo promocionan. Y tercero, porque evidentemente, si estamos hablando de una recuperación de seis meses, acá no hay una planificación. Ahora, un manager debe hacer lo mismo que un buen abogado, representarte a vos. Digo, yo no creo que esta batalla ni esté ganada ni esté perdida. Como dice justamente nuestra compañera, el porcentaje de ganar es mínimo, pero está. Y a eso se tiene que abrazar, Chano. El porcentaje de ganar está presente y el manager tiene que representarlo a él, sí. no a el... De la, la decisión es de Chano y Chano va a querer seguir trabajando porque le gustan las luces, porque ama su trabajo. Pero claro y el, que sí. Entonces es muy difícil, Chico, decir. Pero ese trabajo es el, el que lo enfermó, Dani. Sí, pero no lo ese es el que lo llevó a... a no lo va a está? reconocer, por eso la ley de salud mental pero, es sí. tan difícil, porque la familia no puede hacer nada. Y el que tiene pero, el problema dice pero, ¿por que, que no tiene problema? el problema. Es que ¿Cuál es? Sí? ¿Cuál es Diego? Bueno, justamente que si Chano, por más de que esté sano, no es dueño de su propia obra. No es dueño de su propia música. ¿Cómo es eso? Ahí está. Eso, lo que explicó Tartu bien en el pizarrón, Siempre con dos el discográficas profe. grandes, pero también porque habría canciones que están a nombre o que tienen un registro que no es a título personal, sino que... Su manager habría intervenido. Me oh, parece, Diego, oh. lo, que, lo que acabas de decir es como si Chano le hubiese vendido el alma al diablo. Pero pensemos bueno, algo bueno, también. Pero pensemos... te puedo decir que. Eh, pasa, ¿eh? Jimi Hendrix, Michael Jackson, Wendy Houston, y puedo. la lista interminable de artistas sí. de la música sí. en particular que tienen como denominador común Sony Universal. Eh, Me una... Ahora déjame agregarle sí. algo a lo que dice Diego. ...para dar datos con precisión respecto de qué pasa con Chano y el manager... ...por qué quizás dentro de un mediano plazo se vayan a pelear o vayan a hacer juicio. Es un estándar dentro de aquellos que laburan en pop y tal... ...que el manager cobre entre un 20 y un 25% de los ingresos del artista... ...que igual es un montón, un montón, porque una comisión de agencias es 17 nada más... El manager de Chano sí. cobra mucho más, sí. mucho Mucho más que 20 o 25%. A atención con este dato que me está llegando. A Chano no solo le gusta la fama, también le gusta mucho la plata. Para que sepamos que no es tampoco un enito que dice, ¡ay, me están llevando de la bueno, nariz! Bueno, perdón, es de un profesional. es la plata, la plata la para cara. qué? ¿Para qué también la plata? Sin, sin plata servicios? no podés consumir. A ver, lo primero que hay que cortarle a una persona Muy que bien. tiene consumo problemático de adicciones ah, pues es el acceso al dinero, porque con eso compra, es, es el ABC. Ay, ¿no? Dios.